Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy estaremos viendo cuáles son los 5 ríos más contaminados del mundo. Número 1 El río Yangaste Este río se encuentra en Asia y específicamente se encuentra en China y es el tercer río más largo del mundo. Este río desde hace mucho tiempo sufre de mucha contaminación, como por ejemplo el del plástico, escorrentía agrícola, sedimentación, estiércol sin tratar de granjas porcinas, vertidos industriales y aguas residuales, estos son de fuentes municipales, solo uno de estos contaminantes ha sido cuantificado, solo el plástico, ya que este río es el que más contaminantes lleva al océano, con más de 1.5 millones de toneladas de residuos cada año. No es el único problema que tiene este río y angaste, también afecta la construcción de, las, de la presa de las tres gargantas. También están dañando su biodiversidad, contaminando la salida de varios lagos, reduciendo la calidad de agua. En el año 2012, el agua se puso de color rojo esto fue por exceso de sedimentos provenientes de la agricultura y de las grandes industrias. Número 2 El Río Amarillo Este río también se encuentra en China. Está llena de un sedimento mineral amarillo conocido como loes. Proporciona agua al 12% de los 1.300 millones de habitantes del país y al 15% de los campos de cultivo pero están contaminado en casi sus tres cuartas partes. Están contaminada que no es apta ni siquiera para uso agrícola, ya que cada año se vierten más de 4 mil millones de toneladas de aguas residuales y también más de media tonelada de plástico. El gobierno de China advierte a su población que no utilice esta agua, que no es apta para el consumo, pero hay mucha gente que no tiene de dónde lo utilizan y luego hay reportes de enfermedades transmitidas por el agua como la cólera, el cáncer y el defecto de nacimiento. Número 3 el río Ganges, este río se encuentra en el continente asiático, específicamente en el país de India, allí el agua es sagrado para el hinduismo, ellos supuestamente dicen que el agua les purifica todos los pecados, pero no saben qué, es el tercer río más grande del mundo. De igual forma también es el más contaminado, ahí se encuentra toneladas de plástico que cada año es expulsado al mar, tiene una población más de 4 millones de personas que viven en las orillas y también las rodea al río Ganges y todas esas personas arrojan todos sus desechos al mar, como están muy unidos no tienen muchos recursos, no tienen en dónde arrojar que el río. Así causan muchas enfermedades transmitidas por esta agua y también los hindúes arrojan sus cuerpos en este río. Es muy lamentable esta situación. Número 4. El río Citaro. También este río se encuentra en el continente asiático. Es el país de Indonesia. Este río es mucho más peor de lo que creemos. Cuesta imaginar que esa masa de residuos pudiera ser en algún momento un río localizado en la isla de Java que alberga a más de la mitad de la población de Indonesia a servicio con casi 150 millones de personas que utilizan el agua del río para beber y pescar aunque también para deshacerse de sus aguas fecales. El mayor problema de estos son las grandes fábricas de textiles que bordean al río y vierten diariamente sus desechos de teñido al agua algo que perjudica gravemente a una población. Número 5 el río Dulce Este río se encuentra en América del Sur, en el país de Brasil. Es uno de los pocos ríos que no es de todo contaminado por los humanos. Su contaminación fue a causa de un catástrofe ecológico muy puntual. Aunque su nombre tenga un significado de dulce, no es tan bueno. Y sus más de 800 kilómetros suministran a toda la población de Espíritu Santo y minas de Gerais. Su agua es completamente inutilizable. En noviembre de 2015, dos presas de contención de desechos provenientes de la extracción de minería de hierro se rompieron, derramando 60 millones de metros cúbicos de lodo tóxico. En el río 12, matando al menos a 17 personas, el lodo estaba tan cargado de metales pesados que la vida vegetal y animal en este río ha sido totalmente destruida y puede que nunca vuelva a la normalidad. Bueno. Esperemos que nosotros podamos mejorar desde ahora, cuidando mucho nuestros ríos, no arrojando basura, cuidar, cuidar y tratar mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Chao.